Hay un calendario. Hay un hecho, prueba de color, está en todo calendario, y todo conociendo, a muchos los hacemos en Qué fin, que me tuve historia más puchentín, tuvo clangingalo. Hay un entoniento el pu calendario. Qué tal fin, que fin, con tu fecha efeméride, país fin. K. Uriento Kufin, calendario tu Kufin, K. calendario Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento tu K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, K. Uriento Kufin, con un payafiel fijo de rulpanu chémoslo, de puche, cuy fimeo, cuy calendario. Cada se habla papil, feita de un un caso. un caso un de un de un un caso de un caso de de un caso calendario.